Amigos, como bien le decía antes de hacer la pausa, ya está con nosotros en el estudio el licenciado Lenín Francisco. Lenín Francisco, yo reitero con ustedes cada vez más, es el CEO de la empresa central de visa, dedicado por más de 25 años a lo que es el ejercicio del derecho migratorio y como cada martes y viernes está con nosotros compartiendo con toda su audiencia. Lenín, bienvenido hermano. Muy contento Robert, una vez más de estar aquí. Es así. Hermano, yo creo que no te puedo dar mucho espacio porque <risa> ay, ay, ay. sigue siendo inquietante y preocupante para las personas. ¿Cuándo van a estar disponibles la visa de no inmigrante en <risa> la embajada de los Estados Unidos, Lenín? Ay, ay, Cuéntame, ay. hermano. Pues te entro con esa primero, es la pregunta del millón. Tú sabes lo que pasa, Robert, que los amigos de las redes sociales te preguntan tanto: es que desde finales del año pasado, noviembre y diciembre. Eh, en una entrevista que se filtró al cónsul general de los Estados Unidos, se dejó entrever que a inicios de este año 2022, el consulado americano estaría ya reanudando las citas para visa de paseo. Sí. Sin embargo, ya acaba el mes de enero, ya pronto está febrero, y la gente pregunta, pero no han dado cita, ¿qué es lo que pasa? Sí. Bueno, le tengo a todos nuestros amigos la noticia, de que ciertamente ha sido, aunque la noticia no ha salido oficialmente, ojo con esto, sí. pero ya yo puedo decir que el brote de Omicron causó, digamos, alguna demora más en los planes de apertura de las citas de visa de paseo. Muy bien. Incluso se reflejó en las citas de residencia, que ustedes saben que desde hace tiempo está trabajando normalmente en residencia, sin embargo, la embajada canceló citas en enero y febrero por este tema del Omicron. Sí. Y ya eh, puso las citas de residencia, las reubicó a partir del mes de marzo. Eso nos da una idea clara a los que sabemos leer las señales de que no podemos esperar, mis amigos, citas de paseo para enero o febrero, pero parece ser que será ya a partir de marzo de este 2022 cuando ya se iniciarían, digamos, los trabajos de programación. No estoy diciendo que habrá citas para marzo, no. Estoy diciendo que no esperemos novedades en enero y febrero y que a partir de marzo la embajada americana comenzará a permitir a través de sus sistemas programar citas. Se dice que se espera que habrá citas para abril, mayo, en adelante. Pero estos cambios no vamos a verlos hasta en marzo de este año 2022. Excelente, hermano, pero dentro de esa información <risas> queda una esperanza, porque Así ya es. sabemos que ante toda esta situación, más adelante no será en enero, pero sí podamos tener la oportunidad al ciudadano de hacer cita hacia los Estados Unidos. Hermano, por otra parte, quisiera agregarte ahí brevemente, pero nuevamente, hermano siguen estafando dominicanos, este fin de semana se detiene otro intento de un viaje ilegal. Así hermano. es, así es. Es algo de nunca acabar y tú sabes que aquí en este espacio, tanto tú como yo hemos querido de, de una manera eh, pues sana, ¿verdad? Sí. Llamar la atención a los dominicanos de que hoy en día, hoy más que ayer, no existe ninguna necesidad de usted embarcarse en ningún tipo de viaje ilegal. Sí. Hoy en día hay mecanismos legales, profesionales, que no cuestan tanto dinero de obtener un visado de paseo, negocios, de trabajo, de estudiantes, sí. etcétera a través de buscar una asesoría confiable, legal, de profesionales que trabajamos en esta área. Ya está bueno de, de caer en esos macos, de verse usted eh, trabajando asuntos migratorios con personas inescrupulosas que juegan con la vida de los seres humanos. Eso es así. Lenin, por otra parte, la situación de España, vemos que se abren oportunidades, vemos como el flujo de personas. ¿Recuerdas tú que conversamos, y gracias como siempre a tu apoyo y tu asesoría, nosotros estuvimos dando cobertura desde Fictura España, ¿Sí? a lo que fue esta gran feria del turismo 2022, el escaparate del mundo, como le llaman los españoles a esto, Lenin, un importante evento que da muestra de la oportunidad que tiene cualquier ciudadano a conocer o visitar España. Así ¿Cómo es. sería este proceso, Lenín, por favor? Bueno, yo pienso definitivamente que mientras unas puertas se cierran, otras se abren. Estoy muy claro, desde mi óptica, es tiempo de España. Sí. Es tiempo de España. Está muy, pero muy activo el consulado de, de España, el centro de aplicación de visas sí. que tiene la embajada, en Unicentro Plaza. Eh, es una visa que se obtiene en un tiempo récord, en muy buen tiempo, con muy buen servicio por parte del Centro de Atenciones, y que si usted tiene una buena asesoría, una buena preparación y un buen llenado de sus formularios, de sus documentos, usted puede, al igual que Robert, al igual que yo, conocer España. Y a través de ahí, también si usted tiene tiempo y los recursos, sí. conocer eh, eh, otros países de la comunidad de exchange. Entonces, sí, yo pienso que sí, que hoy por hoy yo recomendaría a cualquier dominicano o dominicana que quiera hacer turismo, que quiera viajar a, a, a otros destinos, pues que lo intente a través de lo que es la, la visa española y conozca el viejo continente. Lenín, eh, como bien tú trabajaste en nuestro caso, vi que los, los, los requisitos son mínimos, es un proceso bastante corto, hermano. Así es, se así hace es. en un corto tiempo. Se hace en un corto tiempo, digamos que eh, hay citas disponibles para menos de un mes, para menos de un mes, y eh, no voy a decir que, que hay una lista muy grande de requisitos, aunque sí eh, es importante que no se hagan las cosas. Eh, digamos a la brigandina, sí. la, la, la palabra dominicana, porque yo veo Robert eh, todos los días cantidad de personas que son devueltas ya sí. del centro de aplicación de visas de España porque um, no han llevado un formulario completado correctamente o porque ha faltado una de esas documentaciones sí. que ellos exigen, entonces es bueno hacer un, un trabajo bien puntualizado muy bien hecho eh, modestia, aparte en Central de Visas, nos tomamos el, el tiempo y el detalle para que ese expediente de cada cliente que aplica para España o para cualquier otro país llegue pulcro, llegue perfecto para que el cliente no tenga contratiempos y, y obtenga rápidamente su visado. E incluso le ayudamos con muchos preparativos que tú viviste, Robert, mm. que hay que hacer hoy en día para viajar a España que son posteriores al visado, que hay que llenar un formulario de salud, que hay que llenar eh, por República Dominicana el e-ticket, entre otras cositas que eh, sin duda recomiendo que las personas se asesoren bien, se orienten bien para que estos procesos no sean traumáticos, porque también otro trauma fuerte es cuando tú depositas estos documentos, inviertes lo que cuesta y te llega entonces una carta de negación diciendo que el visado te ha sido negado, y esto se puede evitar, mis amigos, con una, una experta asesoría en materia eh, de derecho migratorio. Es así. Hermano, me gustaría que en esa misma posición, lo que tú bien has dicho, de tener resultados positivos ante cualquier proceso de solicitud, siempre pedirte a ti la disposición ante cualquier deseo, cualquier intención que pudiera tener un amigo televidente de nuestras redes sociales, de iniciar un proceso, hermano, cómo se ponen en contacto contigo, cómo agendan una cita, cuál es este proceso para poder iniciar ese sueño que tenemos todos de viajar y conocer un país en el mundo. ¿eh? <risa> claro que sí. Recordar que en Central de Visas somos su pasaporte al mundo. Quiere decir que podemos asistirte con cualquier trámite de viaje o residencia a cualquier lugar del mundo. Puede llamar al teléfono de oficina 809-562-6094. Puede encontrarnos en las redes sociales en YouTube, arroba central de Visas, o llamarme o escribirme a mi número móvil 809-973-7573. Hermano, siempre te pido por favor reiterar ese número de celular porque sé que hoy en día la comunicación es tan movida que a través de un mensaje se pudiera agendar esto. ¿Cómo Yo lo vas, Lo hago favor? con muchísimo gusto. Mi número móvil es 809-973-7573. Nosotros, Lenín, ahora vamos a compartir con nuestra audiencia a propósito de España. Una interesante entrevista que le estuvimos realizando en nuestra visita por allí a Domingo de la Cruz. Un dominicano de capotillo que ha emprendido ya en España y tiene ya un importante bar avanzando de lo que fue su migración en esta importante ciudad del mundo que es España. ¿eh? Excelente. Es así. Nosotros compartimos con ustedes. Nos vemos en un momento.